Estamos en una parte, recién acabamos de entrar y ya vimos mucha actividad, hay gente jugando con la pelotita, estamos viendo baile entretenido a nivel chino, siempre vemos mucha gente en los parques haciendo cosas, pero aquí la gente viene especialmente a hacer ejercicio y baile y la cinta, así que muy choro, muy activo este parque, nos gusta mucho.